Bueno, es el día de la, de la recepción eh, de obra de la Alcaidía, de la Alcaidía de la Ciudad de Santa Fe. Santa Fe tiene hoy Alcaidía, algo muy pero muy necesario, imprescindible para el funcionamiento de la seguridad eh, y era una de las cosas que nos habíamos planteado como desafío. No podía ser que la Ciudad Capital no tuviese eh, su Alcaidía para el funcionamiento en el sistema de seguridad. Eh, va a tener 320 20 plazas, eh, se recepciona la obra hoy comienza a partir de la, de la tarde el servicio penitenciario eh, a, a funcionar, viene unas semanas de entrenamiento de todo el personal propio para después ya empezar eh, la recepción de los, eh, de los internos. No solamente se mejora eh, una infraestructura eh, en el servicio penitenciario incorporando una unidad eh, nueva, sino que qué es lo que nos va a permitir. Eh, una de las eh, dificultades que hoy tenemos, la cantidad de detenidos en las comisarías eh, y policías dedicados al, a cuidar detenidos en las comisarías en lugar de estar prestando su servicio sumándose a toda la acción de prevención en la calle. Eh, se suma esto más inversiones penitenciarias con los pabellones de, de ofensores sexuales en los cuales uno va a ver aquí también. Eh, otro en Santa Felicia, eh, otro en, en Piñero. La capacidad se va a ampliar eh, y el sistema del de servicio penitenciario va a seguir recibiendo eh, inversiones para poder seguir incorporando eh, más plazas al servicio penitenciario. Es parte de las inversiones que hacemos en el tema, en el tema seguridad. Eh, inversiones que de, no solamente nos permiten eh, ampliar la capacidad del servicio penitenciario, sino también eh, las condiciones en las que los eh, detenidos eh, van a estar permaneciendo aquí. Terminar eh, todo el, el esquema de prevención eh, requiere de policías en la calle. Muchos de ellos hoy eh, están cuidando detenidos, están cuidando presos en las comisarías. Esa parte va a estar eh, pasando ya inmediatamente a la alcaldía en los próximos días.